Hola, soy Darnos Daro, gracias por estar aquí viendo este vídeo. La idea de este vídeo es demostrar cómo, bueno, pues eh, lo que vendría siendo chatarra informática, eh, los típicos ordenadores que nos podemos encontrar a lo mejor por ahí tirados, a punto de ser eh, eliminados en algún contenedor o en algún punto limpio, pues por su falta de potencia, porque se desea algo más potente, porque en definitiva pues a su usuario ya no le vale todavía pueden tener bueno, pues lo que sería una segunda vida, una segunda utilidad para, para un uso básico y sencillo. En este caso estamos viendo la placa base completa, que lleva además montadas dos tarjetas PCI, tanto de LAN como de modem, modem de 56K. Estamos viendo lo que es la placa base completa de un Toshiba Equium, 3200M que monta uno de los antiguos procesadores de tipo de tipo cartucho, un Pentium 3 a 500 MHz y luego además también en este caso este, este aparato monta también una placa de RAM de 256 MB que además según el fabricante es el tope de lo, que va, de lo que va a soportar esta placa, no sé si a lo mejor en un futuro se podría, se podría con una modificación en la BIOS hacer que soportara más eh, luego, bueno, pues en este caso he desmontado la placa para dejarlo en la mínima expresión para no traerme todo el chasis de, del, del Toshiba. Luego además tenemos aparte, bueno, pues una, una lectora grabadora de CDs, de DVDs, bueno, bastante actual, pero que incluso en equipos obsoletos se están tirando sin ningún miedo. Son lectoras que pueden seguir funcionando y pueden tener una utilidad. Y un pequeño disco duro de 80 GB que en este caso nos va a venir, nos va a venir muy bien. ¿Cuál es la idea? Aunque en este equipo, en origen, montaba Windows 95, incluso se le podría probablemente llegar a montar un Windows 2000 OME. La, la idea es demostrar cómo con software libre de este mismo año, de 2013, podríamos echar a andar este equipo y le podríamos sacar mucha utilidad todavía eh, para una navegación por internet sencilla, para poder ver las noticias, escribir correos electrónicos, utilizarlo como centro multimedia, con por ejemplo eh, películas sencillas, es muy probable que con alta definición no podamos, aunque vamos a intentarlo. También eh, como un centro de entretenimiento con juegos, con emuladores antiguos, juegos sencillos no demasiado exigentes y por qué no también eh, reproductor musical también podríamos tener nuestra propia nube eh, que haciéndolo con una conexión ftp o si tenemos una pequeña red en casa como un servidor pues para nuestro contenido multimedia eh, Aunque es el típico como digo ordenador que muchas veces se tira es realmente poco potente es chatarra informática todavía se le puede sacar, se le puede sacar utilidad. Así que en el, próximo, en el próximo segmento de vídeo, a ver si conseguimos arrancarlo, vemos qué es lo que tenemos, si conseguimos acceder a la BIOS, y a ver si echamos a andar este aparato y conseguimos instalarle algún Linux ligerito. Por ejemplo, alguna Debian con un escritorio LXDE, que es poco, poco exigente en cuanto a recursos, o alguna distribución, por ejemplo, Debian, en mi caso me gusta el entorno de Debian, poco exigente, como podría ser Body Linux. Así que a ver si nos vemos en el próximo vídeo y vamos a ver qué tenemos. Hasta ahora.